En este vídeo vamos a explicar brevemente quiénes fueron los Reyes Católicos. En la historia de España pocos personajes históricos son tan célebres o tan controvertidos como Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, los cuales impulsaron durante su gobierno una serie de empresas y tomaron una serie de decisiones que han marcado la historia de España. En el siglo XIV, la corona de Castilla, tras el gran esfuerzo conquistador y repoblador, había quedado exhausta, pues las conquistas cristianas habían sido paulatinas durante cinco siglos, y en la mayor parte de los casos se trataba de tierras poco pobladas como consecuencia del desgaste de las guerras. Por su parte, la corona de Aragón, tras la finalización de la reconquista peninsular pactada con Castilla y al ser de menor extensión, no había desarrollado tantas ansias conquistadoras, redirigiendo sus energías hacia el Mediterráneo, tanto en el orden militar como comercial. En 1476, parte de la nobleza y de las ciudades de Castilla proclamaron reina a Isabel, hermana del anterior monarca. Enrique IV, generándose así una guerra civil entre los defensores de Isabel y los de Juana. Sin embargo, en 1469 Isabel se había casado con Fernando, el heredero de la corona aragonesa, generando una unión dinástica. Así pues, gracias al apoyo generado por la corona de Aragón, Isabel venció a su rival Juana y a sus defensores definitivamente en 1479, consolidándose la unión y el poder de la corona castellana y aragonesa en la península ibérica. En virtud de la concordia de Segovia, Isabel y Fernando reinaban conjuntamente en Castilla, pero en Aragón. Cataluña, Valencia y Mallorca, era sólo Fernando quien ostentaba el poder real. Cada uno de esos reinos conservaba sus leyes e instituciones propias, y a todos los efectos los naturales de uno de ellos eran considerados extranjeros en el otro. Fue esta división interna entre los reinos lo que generó la leyenda de que solo y exclusivamente Isabel y su reino impulsaron el descubrimiento de América, que, pese a tener defensores, es inevitable pensar que el rey Fernando también jugó un papel fundamental.